Muy bien vamos a aplicar ahora las cargas en primer lugar le ponemos una fuerza Aquí seleccionamos fuerza eh, y vamos a ponerle la fuerza de 2000 newtons que habíamos indicado en los parámetros para este modelo a lo largo de el vector z negativo lo seleccionamos allí observen que aquí aparece la dirección y el objeto a donde se va a aplicar vamos a poner acá en el filtro que vamos a especificar un borde poligonal para aplicárselo a todo el borde del lado derecho y no solamente a un nodo porque si no entonces se forma un concentrador de esfuerzos allí que es indeseable que sería aplicarle toda la cara a un solo punto del, del tubo entonces lo aplicamos a todo el borde la vamos a aceptar de igual manera en las restricciones hay que tener cuidado porque si le aplicamos un empotramiento acá eh, generamos también un concentrador de esfuerzos que no, no es el adecuado entonces vamos a ponerle un, una restricción definida por el usuario que es que el grado de libertad 1 de los desplazamientos en x estos son los grados de libertad, desplazamientos en X, en Y y en Z y aquí las rotaciones en X, en Y y en Z vamos a ponerle desplazamientos en X igual a 0 diciendo de ese modo que eh, de la misma manera le ponemos el filtro de borde poligonal de la misma manera decimos que todos los nodos en este borde del tubo no pueden moverse en la dirección X lo aplicamos y ahora hacemos aquí un acercamiento de manera que necesitamos ahora fijar el nodo uno de los nodos acá entonces vamos a fijar este nodo entonces vamos a fijar como ya tiene desplazamiento en X igual a cero solo hay que ponerle desplazamiento en Y y desplazamiento en Z igual a cero y ahora si sí, eso se lo aplicamos al nodo. Vamos a aplicárselo a este nodo de aquí. Ese nodo fijo, ya él queda fijo en X, Y, Z. Que es un apoyo triángulo. Y lo miramos por el otro lado. Entonces vamos a voltear esto. entonces al otro al nodo del otro lado que es este de acá ya él está fijo de no poderse mover en la dirección x ahora le vamos a prohibir el desplazamiento en z para que él se mueva únicamente en el, sobre este sobre este eje de la y entonces le prohibimos el desplazamiento en z a este nodo de acá, que es un apoyo de rodillo, entonces aplicándole eso quedamos listos, cancelar, entonces aquí estamos con los apoyo triángulo lado izquierdo, apoyo rodillo lado derecho y todas estas eh, todos estos nodos de ese contorno libres para moverse en el plano y YZ, Acá en el lado derecho la fuerza de 2000 newton aplicada sobre todo el borde. Con eso estamos listos para para eh, que la para que corra ya el modelo. Entonces activamos la simulación, aquí le damos guardar y está listo para que corra el modelo.